es preciso resignarse en las enfermedades corporales y abrazarlas voluntariamente por aquel tiempo y en aquel modo que quiere Dios. Debemos, no obstante, recurrir a los remedios ordinarios, porque así lo quiere también el Señor. Pero si no ayudan, unámonos con la voluntad de Dios, que nos ayudará mucho más que la salud misma. Por cierto, que es mayor virtud en las enfermedades no lamentarse de los dolores. Mas cuando estos fuertemente nos afligen, no es falta el desahogarnos, y rogar al Señor que nos libre de ellos. El mismo Jesucristo, viéndose cercano a su amarguísima pasión, comunicó su pena a sus discípulos, Triste está mi alma hasta la muerte, Mateo 26, 38, y rogó a su eterno Padre que le librase de beber aquel cáliz, Mateo 26, 39. Pero el mismo Jesucristo nos enseñó a resignarnos luego a la divina voluntad, añadiendo, no se cumpla mi voluntad sino la tuya.